Kane es un personaje interesantísimo, tiene muchísimas capas Podría ser incluso el Hamlet de los años 40 No, no digo que la historia sea la misma Digo que la importancia es la misma. Kane fue un niño vendido en su infancia a un millonario que básicamente quería un heredero. Kane no quería esto. Kane quería vivir una vida normal y corriente. Quería estar con su familia. No le gustó el futuro que se le impuso. Le forzaron a ser algo que no quería ser. Desde que tuvo la edad para adquirir el dinero de su padre adoptivo, decidió ir en contra de absolutamente todo. Gastar toda su fortuna antes de morir. Ir gastándola progresivamente. Nada de beneficios. Solo gastar, gastar y gastar. Como a Hamlet, a lo largo de la obra le vemos madurar. Pero mientras que Hamlet reflexiona y hace una conspiración para matar a su tío, lo que hace Charles es una continua conspiración contra sí mismo. Me encanta. Ambos son carismáticos a su manera. El príncipe es carismático e inteligente al mismo tiempo. Y el millonario es mucho más carismático, pero un poquito menos inteligente que el príncipe. Hay un equilibrio en sus cualidades. Esto hace que su vida sea muchísimo más interesante, pues su inteligencia hace que avance mucho en su negocio. Pero también le hace cometer una serie de errores, una serie de fallos, que hace que no sean un, un personaje perfecto. Y no solo con eso, sino que cada fallo que hace no lo asume. No es capaz de ver sus propios errores. Es terco como él solo, un mal perdedor. Es capaz de equivocarse y tirar hacia adelante como si no hubiese un mañana, con tal de demostrar que él no estaba equivocado. Cosa que a veces le sale bien y la mayoría de veces, pues, por su naturaleza le sale mal. Todo esto hace que el personaje sea muy interesante y atrayente al mismo tiempo. El hecho de que un protagonista tenga fallos morales, debilidades y demás, hace que la historia sea mucho más interesante. Como ya he dicho, es arrogante y terco. Y por esos atributos vemos como Kane cae lentamente en una espiral de autodestrucción que va a acabar completamente con su salud mental y su vida entera. Es un personaje muy contradictorio. Empezó siendo un joven rebelde que no quería seguir las órdenes que le imponían, la vida que otros querían que él viviese. Terminó siendo esa persona que obliga a otros a vivir la vida que él quiere que ellos vivan. Todo esto te lo hacen de una forma natural y sin restregártelo por la cara. Cuando empieza el diario hace una declaración de intenciones diciendo que dirá la verdad y solamente la verdad. Poco a poco va cambiando de ideal. Hasta decir explícitamente que la gente pensará lo que él les diga que piense. Mostrándose autoritario y, y habiéndose alejado completamente de sus principios iniciales. Entonces tenemos que Foster Kane es un personaje con mucha profundidad. Podemos decir incluso que es un personaje muy a nivel de Shakespeare. Kane está en su segundo matrimonio. Quiere demostrar que su esposa es una buena cantante. Ha comprado un teatro, la ha construido solo para ella y ahora quiere que todo el mundo la admire cantar. En su periódico tiene que poner una crítica. ¿Quién hace la crítica? Un antiguo amigo de Kane. Pero no es solo eso, es que todo el mundo piensa que la actuación de su mujer es una mierda. El amigo empieza a escribir la crítica destructiva, pero aparte de eso también tiene una botella de alcohol al lado. Y cuando Kane llega a la redacción por la noche, se encuentra que su antiguo amigo está tumbado en la máquina de escribir, dormido completamente, con un parágrafo escrito. Ni siquiera está terminado. Cuando se despierta su amigo, descubre que Kane ha terminado de escribir lo que él empezó. Continúa con la crítica y despide a su antiguo amigo. Esta secuencia nos habla muchísimo de cómo los demás ven a Kane. Según su amigo, lo hizo así para darle una lección. Hacerle creer que Kane no es la persona terca que él cree. Sacad vuestras conclusiones. Yo creo que en verdad lo hizo porque en el fondo sabe que la actuación que ha hecho su mujer es una mierda, pero no quiere admitirlo porque es demasiado orgulloso para reconocerlo.